Yo, ella solamente me jaló un cuchillo y yo me fui en la casa. Solamente entonces, por eso me metió preso. ¿Por que tú la golpeaste? No. Ella estaba ahí anoche. ¿Cómo? Ella estaba aquí anoche con, conmigo. A mí, la misma noche, ella me dijo que me soltara allí y no me, no me soltaron. No, no pelean no. Nada de eso. Celosa, porque me lo va a estar haciendo a puta. ¿Celosa por qué? Celosa, porque yo me fui en la casa, porque ella quiere que pelee con ella y yo no quiero eso.